No, no, es verdad, hasta en carnaval ponen los saluditos. ¿Tú tienes primo? Tú? No, ¿qué? ¿Tú tienes primo? El, el, el dominicano tiene primo en Estados Unidos. No, no es dominicano. El dominicano que no tiene primo en Estados Unidos no es dominicano. Sí. Entonces. ¿Tú tiene una pata York. Sí. En, mi, en, mi, en parte de mi familia hay una gran, fam, eh, hay una gran parte allá, sí. Eh, tengo allá. ¿Tú no das ningún golpe ni de carácter cuando allá? No, yo no ten tengo. Carrito, espérate. Ah, yo tengo mi lista. Para que tengan claro. Ustedes, venga. un paquete No, no, no. Pa de, leyenda, pa, de leyenda, pa, de pa de leyenda, pa de leyenda. pa de leyenda. ¿A quién? Usted sabe que se no puede... No se puede todo bien, porque usted, si usted, no, usted no se puede todo bien. A mí no me venen. y algunos puros. Todavía tú sabes, algunos cigarros sí, puros para mis amigos. Saludos a Kevin cumple, teoría, Y tú. un dulcito para mi tía. Y cuando tú llegas la primera vez a Nueva York. No, yo estoy llegando primera vez a ver dos años, ¿no? No, pero está bien. Ah, no, porque no porque si acaso. me sacado. Sí, y, sí, tío, sí, sí, York, sí. Algunos sí, sí, algunos claro, sí. Mira. Por eso es que duráis mucho tiempo para ir. No vaya diga, como gente tres veces al año. Usted hiere. Usted va tres veces al año a Nueva York. Usted hiede allá. este tipo si ¿Este sí, yo ¿no? estaba aquí. No, no, yo tengo dos años. ¿eh? 2008 o 2020 estamos. Dos años que no voy. Ahí está, dos años y pico. Ajá, ya yo no hiedo. ¿eh? Yo soy nuevecito quieres, de caja. Que hay mucha gente va a decir. Ay, no. Eres, quién está aquí? Ay, ay, el can, eh? Y no, ya hay gente que me dice a mí te tengo parrillada, te tengo sí, lo no, otro. Ya, ya hay gente. Con... Becao. Estoy, estoy becado. Pero si usted va tres veces al año. A, usted me... eh, a Jorge Luis vino, ¿cuándo? Me en enero, aire. ok. Y en verano, ok. Y trajo aire. En diciembre, porque se quede ya, dime tú, ¿qué es lo que tanto viene? Digo yo, <ríe> ya ustedes saben. Eh, señores, miren, en la huella del día, Nene la amenaza, anoche parece ser que Nene Lamanazi, eh, en la en las redes corrió, que supuestamente él estaba apresado eh, por porte de armas, que tenía supuestamente una glow. Una glow. Tener, tener una, glow, una glow, una 40, es peligroso, peligroso. Pero nada. Ahí es que voy. En los medios se había reportado que supuestamente Nene, como ya salido ha de toque de queda, se había, supuestamente, lo habían apresado por el toque de queda y que supuestamente eh, andaba con una arma, una arma ilegal. Pues no. Confirmaron, luego confirmaron, que nene su, sufre de problemas respiratorios, como dicen, como dicen en los campos, de pecho apretado. De pecho apretado sufre nene, y ustedes saben que esas es personas siempre eh, tienen que estar eh, con, su con su aparatico y su ana y eso es, que, es un poquito incómodo, porque si tú no tienes sitio específico, tienes pro, problemas como quieras. Entonces, Nene, ahí está la fotografía donde demuestra que Nene luego de ahí, la policía lo que hizo fue cuando le contaron, a, cuando Nene y lo, los amigos de él que estaban en el vehículo le contaron que, era ahí, que iban para emergencia porque Nene se sentía mal de salud, entonces lo acompañaron hasta el centro clínico. Y tengo entendido que la arma no era ilegal. Porque si la arma hubiera sido legal ilegal, hoy en día estuviéramos viendo a nene con dos esposas aquí atrás y sometido a la justicia. De una vez. De una vez. No, y poner al nene la con la una. La va. Va. No, entonces, no. El nene no amaneció preso porque muchas personas pensó, y alguna gente todavía en las redes lo sigo viendo, que nene amaneció preso? No. Él lo pararon, le encontraron la arma ahí, eso va a estar en investigación, supongo yo, tú sabes, porque cualquier cosa, pero tengo entendido, porque si había sido ilegal, hace tiempo ese bobo se había armado, estamos hablando de una 40, no estamos hablando de un rabo y hablando eh. Estamos hablando de una, de una 40, de una glow. Entonces, el nene eh, tenía ese percance y salió a esa hora del toque de queda porque estaba afectado. ...porque tenía problemas respiratorios... ...y quería atender... ...y quería a, a, atenciones... ...atenciones primarias de, en, en emergencia... ...la persona de ser mismo a veces como dar la información... ...de una manera más correcta... ...señores... él ni siquiera pidió el cuartel... él se fue para la clínica... ...¿te entiendes? Así como usted a veces acaba uno... ...cuando uno pone una información de una vaina... ...que viene y le saltan a uno con un disparate... ...pues mírenlo ahí... ...ustedes están poniendo disparate... ...poniendo huevos ...el nene... para ...eso para decir... ...bueno está andado con un arma porque que recuerden ustedes que son artistas y esos artistas tienen gente de seguridad que tienen su arma de fuego, tienen permiso y tienen todo lo, lo correspondiente. Que, lo que yo creo que yo creo que yo creo que si el nene andaba con una, una, una arma ilegal, se va a ver feo en la, en, la, en la justicia, porque eso de una vez, eso no digo que no, que yo y dije yo una cosa, el nivel artístico que él ha alcanzado no es para andar con armas ilegales dinero no, no, no. no se va a ensuciar su nombre con una porquería ilegal en la calle bueno lo que pasa es que aquí hay gente que le gusta hacer noticias verdad virales y coger las primicias que ya todo el mundo tiene una primicia todo el que tiene un Facebook tiene una primicia sí, bueno, pero imagínense. A regularse las redes sociales pero nada sabemos ya que nene no le no le pasó nada